Con Ichigua y bienvenidos todos a Marihuana Nao, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. Hola amigos y amigas de Marihuana Televisión, entramos en plena temporada de verano, temporada de chicos en el parque y como no, temporada de los tan ansiados festivales. Hoy estamos aquí en la presentación del Rototonsons Plus que se celebra en Benicassim del 12 al 19 de agosto con... Ya podéis ver todo el asunto. Y bueno, ¿queréis venir conmigo y lo vemos? ¡Vamos pa' allá! Bueno, pues estamos con Sista Capa, una de las organizadoras de este evento. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en Rotutom este año? Este año de Roto también estará dedicado a África, Celebrating África, entonces eh, saborearemos África en todos los sentidos, en los escenarios, en las comidas, en las ponencias del Foro Social de la Reggae University, eso va a ser épico, porque nos acerqueremos a un continente que tiene muchas facetaturas y intentaremos dar espacio a todo lo que podemos en, en lo que es el continente africano, el corazón de la música reggae. ¡Hola, hola Peña! Estamos aquí con fan kiwis el grupo que ha abierto la noche de hoy. People, ¿cómo lo habéis pasado? Pues grande, estábamos cansados desde ayer, que tuvimos vuelo también, pero la verdad es que muy guapo, muy guapo. El este sitio ha quedado precioso y la Peña ha respondido bastante bien, la verdad. Tú de fulles de conciertos y de grabaciones también, ¿no? Porque estáis preparando cositas nuevas, ¿no? Sí, bueno, ahora acabamos de sacar el, el tercer disco. Y bueno, estamos empezando a preparar cosas nuevas, de darle un poquito de pues, más bombo al disco, preparando algunos videoclips también, que queremos que salgan. Y bueno, cosas nuevas siempre hay, que y cosas siempre hay. Y ya. También justo hoy hemos presentado un, una, una canción cada uno, el, el Oscar H. y, y luis Xenén. En, hemos sacado un temita cada uno y bueno, que en, en, pronto saldrá a la luz. Y esperemos que, esperemos que os guste, a ver si no, lo volvéis a ver en algún directo. Bueno, como veis van, to the fullest. Nosotros vamos a quedarnos aquí con ellos, vamos a relajarnos un poquito antes de ir a ver a Iseo y Dodo Sound, que son el grupo que está tocando ahora mismo. Vamos a fumarnos unos cuantos y ahora os cuento. All bye Y recordar Peñíscola que la semana que viene publicaremos nuestra news número 62 con toda la actualidad canábica, extracciones medicinales y los mejores consejos sobre cultivo. ¡Agur!